el protocolo ya diseña tres actuaciones importantes. Una primera es la puesta en marcha de infraestructuras de acogida temporal para trabajadores y trabajadoras que hagan ese trabajo de forma temporal una segunda es la puesta en marcha de sistemas ya de derivación para habitar, para de viviendas en, en los núcleos urbanos no, no, no en zonas eh, marginadas sino en los núcleos urbanos con coordinación, con itinerarios de inserción sociolaboral, con los servicios sociales correspondientes y una tercera actuación que sería el diseño de un plan que eh, creemos y estamos convencidos que, partiendo de esta provincia, puede ser extrapolable como modelo a otras provincias españolas, pues, eh, como a Almería, donde también estamos eh, iniciando las actividades, o la región de Murcia o la provincia de, de Albacete, que son zonas donde también tenemos este problema en, en nuestro país. ¿no? Se constituye una comisión de seguimiento en ese protocolo para eh, que sigamos trabajando conjuntamente las distintas administraciones y eh, la verdad es que tenemos que felicitarnos de que esto bueno pues eh, hayamos podido eh, hacerlo pues de una forma bastante rápida, yo quiero felicitar a los dos ayuntamientos, por supuesto también a, a la consejera Rocío Ruiz que, que ha impulsado y ha ayudado de una forma determinante pero quiero eh, felicitar a estos dos ayuntamientos porque la verdad hace apenas mes y medio que estuvimos por aquí poniendo en marcha la, los primeros pasos de este proceso y en mes y medio pues ambos ayuntamientos Moguer y Lepe pues han presentado proyectos de buena calidad, bastante avanzados, bastante concretados y la verdad es todo lo que demuestra es que cuando las administraciones eh, se ponen a trabajar conjuntamente sin perder el tiempo las soluciones pueden ser rápidas. En nuestra opinión, esto es un problema que afecta a un porcentaje de trabajadores del campo muy reducido. Eh, con lo cual nuestra voluntad es eh, forjar eh, alianzas con todos estos actores, con la Junta de Andalucía, con los ayuntamientos, con las organizaciones sociales, empresariales y sindicales para que entre este año y ojalá el año que viene demos por solventado este problema en esta provincia. Esa es nuestra voluntad.